Yo de YouTube para un fútbol viva, un viva, un, viva, un viva que de lo, de lo que se como, que ver con el producto como y esa costura tan bella, bueno, porque me la descalgué, y verá que de cada uno como el motivo de más armadura de más enfermedades de la y eso, y le vamos que van a hacer Y aquí estamos con entonces, y también, que que ¿no? si es de noche, no podéis vivir, no no Y también te el móvil de bueno, para que Yo el trabajo. Y... Y... Y... Y... Ahora, me después... un... como <tosolo ii> que la y con un lado, y bien, y bien, y esto. si como Y sí tengo mucho más, y así me Y Yo no Siguieron el... bien, y sí, ya tengo esto que me va mucho, me va mucho más. Bueno, lo que a No sé cómo se salió, pero no. me grabó bien y yo, sí, que mirar, yo, necesito enfiar, yo necesito y yo, ya. Y, pues, eso de ver la, y pues, blog, yo, creo, que la blog, yo, blog, yo, yo, yo, yo, yo, ya. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, pero como si creyera que un no palmenita. lo que buscamos aquí Eso es Okay, sé que por qué necesito una notera aquí, se va a Uno de la más de más de la más de la más y lo que Y todavía no está lo Ahí verdad, todo eso todo, Todo. todo el todo, el Bueno, lo que es el lo lo Y lo saco de este vídeo, y a Y el Gracias. quiero Gracias. no Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. y qué bien está bien bien está bien bien está bien bien bien Bueno, espero que haya gustado el episodio de hoy, lindé. muchas gracias por el apoyo y por esta que espero lindé. y si le doy un like, como tal, me ayuda mucho, espero que le haya gustado, hasta la próxima, adiós, espero muy esta estructura por abajo que es la que va a ser Mi nueva lástima, mi computadora es una... No una no una, una, una, una, una